¡Ven aquí! ¡Devuélveme! ¡Oh! Oh, ¡Maldita sea, tío! Otro día aquí, sin hacer absoluta... Vale, Máximo, ¿cuándo esto es una pirada? Parece que lo haya hecho adrede, pero es que acabo de empezar a grabar y me acabo de enviar un maldito mensaje, Ari, con un vídeo... Vale, esto es una maldita pirada, se lo tengo que enseñar a Nakari y a Sara, os lo prometo que esto es 100% real. ¡Acabo de empezar a grabar y me acabo de mandar un maldito vídeo, Ari! ¡Saraidakar! ¡Saraidakar! ¡Saraidakar! ¡Saraidakar! ¿Qué? Enviar un vídeo Ari, Ari, ¿Ari? Que, Ay, ¿Qué Dios ¿qué es? es desde el número de Ari real. Mirá el maldito mensaje, sale notificación, un vídeo. Pero vamos, pues, ábrelo, pues, no, ¿A? voy a abrirlo. ¿Qué, qué, qué vale, vale, vale, Dentro WhatsApp, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, vale, oh, madre mía, oh, para que veáis que 100% es el número de Ari. Mirá, está Ari, está bien, oh, menos mal, tío, menos está bien. mal. Vale, ¿hoy la van a llevar a casa? ¿Cómo, ¿Cómo? que la van a, a llevar a casa? La o sea, van a pero, traer, pero, pero, pero que la van a traer aquí. ¿Qué? Vale. vale, bien, bien, bien. Volveremos a Ari, por fin. ¿Cómo que no puede haber nadie? ¿Oh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí en casa no puede haber nadie? Espera, espera, vamos a seguir viendo. Hagamos caso y que no estemos, que ella se va a intentar escapar y ya sabe cómo. O sea, van a traer los malditos vale, secuestradores vale, vale. aquí a Ari. Vale, vale. Y dice que no estemos en la casa. Pues no. Tenemos... ¿Está loca de la cabeza o qué? No, no, no. No, sé, no, qué, no, no tenemos sé. que estar. Nos tenemos sí, que ir. Pero a ver, Sarai, ¿cómo no? Pero ¿cómo nos vamos a ir, Sarai? Sí, que ¿Qué es eso? Supongo que si sí, sí, sí, Ari dice que tenemos que estar fuera es por algo. Pero a ver, Sarai. Ahora, que van a venir no, los no secuestradores? Lo pero a ver, Sarai, que nos van a traer los secuestradores a la niña aquí a la casa y nosotros ni vamos a estar, pero estamos locos sí, de la cabeza o qué? Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo locos de la cabeza o qué? Si Ari dice que no estemos en la casa es porque ya sabe que pero no ves, a ver, Ari, ¿cómo no vamos a estar en la maldita casa? Que vienen los malditos secuestradores! que no, que no. Que no, no. vienen los malditos secuestradores. Pues, si no fuera, ir a otro sitio, pero aquí no sí, podemos. Vamos, pues, ven, secuestradores, pasar a casa. Uh, si sí, no que no. Está. Ari ha dicho que no, si Ari dice que no es muy Salad, inteligente, ella es muy que inteligente. Estar, que es lo que no, entiendes. no, porque ella a lo mejor ha escuchado algo de si estar allí, no sé qué, no la dejaremos, no te ¡Pues no nos escondemos! No, la casa nos tenemos aquí. no tenemos que ir no puede haber nadie. Sarai, mira, yo qué sé, mira, coges y te escondes aquí debajo que hay como unas cosas. Mira, mira, te metes aquí debajo, mira, que quedas perfectamente. Nos quedamos aquí y chulísimo. Me parece bien, tío? Tío, me parece muy buena ¿Qué idea. Que no veis que estos esta gente que se la ha traído y que se ha llevado él sabe todo de la casa. Yo sé, pues, Sarai, mira, te metes aquí, mira, aquí no pasa nada y mira, ciérrame, hombre. Ciérrame, ciérrame, ciérrame. Que no, que no, que no, que qué vas a hacer, imagínate. Vale, ahí te quedas, que no, que no, que no, que de no. De aquí no. no sales ya en tu Imagínate vida. Imagínate que por lo que sea la cagas. Sales y se la vuelven a llevar. La esperamos fuera. Lo miremos Mira. todo desde fuera. ¿Qué hay que hacer algo? ¿Cómo quieres encerrarte de abajo, loco? ¿Estás loco? No, pues yo que sea oh, no, vale, vale, pues Es que me estoy poniendo maldita mente nervioso. ¿Cómo nos vamos? Si sí, vamos me a la estoy Sí, vamos a la policía. Pues podría ser buena opción, pero es que si ver a la policía en la maldita entrada. No, a la no casa, porque ver a la policía secreta. Si, sí, la secreta, y vamos, van a ver 55.000 millones caso, de cuentas. haced calle. caso, Ari. Si alguien ha dicho que no podemos estar en la casa, no podemos estar en la casa. Que, que esta gente va así. Es una niña de 11 malditos años. ¡Que le han obligado a decir eso! Que no, Arta. Mira qué inteligente fue que dejó la pelada la cinta y todo eso. Que, en que el no la dejó, que se le cayó. Por Dios, Sarai, tío, no seas tan inocente, tío. Que le han obligado a decírselo. Que se lo han obligado. No, vale, vete fuera, vete fuera. No, vete tú. No, no, me refiero, vete fuera a buscar a Ari. Vete fuera en Píceme otra casa, vete, a... vete, pero no en esta casa. Sarai. Mira, te voy a decir una o sea, cosa. Si no quieres estar, no estés. Claro así que quiero que, estar, quiero estar ahí, con mi hija. Vete por ahí, ya está. Arta, se acabó. se no. yo y tú ya no somos amigos. Sí, hombre, Arta. Tu premio Ahora que viene Ari ya está Sí, ya está Saray en serio De verdad Yo me ocupo de todo y ya está, ¿vale? Tú vete ¿Cómo y ya que te está. ocupas de todo Ha estado igual me de implicado que yo con todo esto Ya está Saray Mira No Tú vete mira. Vete a otra casa Y en otra casa nos asumamos, tiramos Pero no vete, en esta mira. casa Ojes te vas Así que Mira me toque ya está, si no quieres estar, pues no estés Pero yo sé que Ari le han obligado a decir eso Y sé perfectamente cómo funcionan este tipo de cosas No sé, Arta, eh, haz lo que quieras Me parece fatal cómo te estás comportando conmigo Después de lo bien que estabas conmigo, ahora de repente aparece Ari y ya... La madre se va Sí, pues si no quieres estar, pues no estés, tío Es que, tío, ¿por qué? ¿Por qué no quiere estar aquí, Saray? tío? Es que me parece extraño, tío Me parece maldita mente extraño Que ella no quiera maldita mente estar, tío Cuando yo necesito 100% estar Es que estoy seguro de que le han amenazado a Ari Para que ella diga absolutamente todo ese tipo de cosas Para que nosotros justamente no estemos en la casa Y que yo que sé, que ahora digan de repente Que soy yo el secuestrador Y me voy a la cárcel o lo que sea ¡Pues no! ¡Oh, ¡Es que necesito! ¿Vacan? ¡Oh! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Y menos ¡Más, tío. La madre está esta loca. He estado pensando, Harta. ¿Y si Sarai realmente no quiere estar aquí? Porque es ella la secuestradora en la que va a venir. ¿Qué pues, ¿sí? puede ser? Claro, yo estaba callado porque yo estaba oliendo mal. Tanto que defienda a Ari y tanto que defiende. Quiere encontrarla. ¿En qué momento te dicen que no puedes estar en tu propia casa y que se van a colar unos secuestradores con tu hija y no vas a estar? Es que no lo sé, Nada. Es que todo esto es muy, pero que muy, muy, muy, muy, muy malditamente extraño, tío. Me he enfadado muchísimo y le he dicho que ya no somos amigos. ¿Es que ¿Le han obligado, Nada? Es que la han obligado. ¿Cómo no entiendes? La Madre, que la han obligado a la niña de 11 años a decir eso. Ya, si es obvio, sí. Obviamente la han obligado a decir eso. No, Ari va a venir aquí y va a decir, no, no estoy nadie. Obviamente la han obligado. Claro, es raro, raro es raro, es raro. ¿Sabes tío? por qué raro? Porque le ha obligado a ella. ¿Te imaginas que ella es la persona que está planeando todo esto y la se nos trapa para que no volvamos a verla nunca más? Bueno, es lo que yo pienso. Uf, no sé, Máximo, Esto es muy, pero muy ultra, super, mega turbio, de verdad. De verdad que nunca me he encontrado con esta situación en la vida. Pero bueno, nada que... todo me pinta muy, pero que muy raro, joder. Vale, entonces hablo con Sarai la voy a intentar convencer si ella no quieres porque básicamente quiere entrar con Ari a casa, cerrar y echarme a mí y echarte a ti. Y si quiere, pues a lo mejor sí que es verdad que la estamos culpando y no es la secuestradora Lo que quiere decir Nacar es que hay dos opciones si Sara es la secuestradora y las, y las vamos a comprobar hoy. La primera opción es que si ella se va, ella lo que quiere hacer es entrar vestida de secuestradora por la noche con Ari para culparnos a nosotros Pero en cambio, si ella se queda y igualmente aparece una persona sabremos que ella no es 100 y si 100. se ha compinchado con alguien para venir vestido secuestrador Es muy raro esto. Es muy raro, pero Naka, tienes que descubrirlo y obligar a Sare a que se quede Ahí descubriremos prácticamente absolutamente toda la verdad Así que Naka, corre, corre, corre, corre Máximo, de verdad Te harta, tío no hay quien lo entienda, no hay quien lo entienda, primero quiere ser mi amigo luego no, ahora sí, ahora no pero que no entiende, si Ari le manda un mensaje diciéndole que no haya nadie en la casa es porque sus motivos tendrá, seguramente que haya escuchado algo que hayan dicho ellos o que hayan hablado o quien lo tenga secuestrada, no sé habrán dicho yo qué sé, imaginaros, eh, suponed que si hay alguien en la casa nos la volveremos a llevar o algo le pasará a Ari, vamos a hacerle caso yo no digo de no verla y de no estar pendientes por la zona, pero en la casa, no de verdad, eh, yo no sé qué se piensa harta, eh. no sé qué se piensa, yo creía que todo estaba bien que luego íbamos a encontrar a Ari, Ari va a estar con nosotros, nos iba a ver de buena, nos iba a ver todo y Ari estaría súper contenta y ahora resulta que no, que ahora se ve enfada porque yo digo que no tenemos que estar en la casa ¿no creéis que las cosas se pueden solucionar de otra manera? en fin chicos, voy al sótano que tengo que coger una cosa y es que se está liando una de pelotas O sea, se está liando una aquí Que vamos, que parece esto La rosa de maldita mente en Guadalupe Que si uno es el si secuestrador Que si otro es el secuestrador Que si otros no sé qué Que si otros no sé cuánto Maldita seas Que ahora yo parezco Un maldito pájaro volador Soy una gaviota ¡Qué maldita rabia, tío! Además, mirad Hay un maldito helicóptero de la policía Porque estuvimos hablando con la policía Para patrullar el maldito pueblo Y mirad, ahí está Para que veáis que absolutamente Todo es 100% real Así que máximo Cuatro Lo único que os voy a pedir Es que absolutamente en todo el mundo <risa> Os suscribáis al maldito canal porque tenemos que superar A Neymar Junior y a suscriptores De una maldita vez, estamos creciendo muchísimo Estamos creciendo al ritmo de un maldito Fénix, todo super mega ultra Rápido hacia arriba Así que si de verdad todavía no estáis suscritos al canal Quiero deciros que es total pero que totalmente Gratis vais a uniros a la familia Más fiel, más real, más increíblemente Grande de todo YouTube España blog Somos top número uno Uniros a la maldita Maximus Squad porque es nuestro Destino, es nuestra misión, es nuestra vuestro propósito, superar A Neymar Jr. en suscriptores, uno de los Futbolistas más famosos de absolutamente Todo el maldito planeta Tierra y nosotros Vamos a ser más famosos que Vamos a intentar llegar a 50.000 likes en este Pedazo de vídeo impresionantísimo Activar el alarma a las 8 40, Porque ya sabéis que absolutamente todos los días hay vlogs, novedades de absolutamente todas las cosas Super mega ultra liadas, también tengo Una liada ahora mismo con la profe de baile Espectacular, o sea mi vida es literalmente Un maldito desastre, alarma a las 40 Para llegar los primeros porque ya sabéis que si hay los primeros dais un pedazo de like y un pedazo de comentario os voy a dar un corazoncito que es bastante pero bastante exclusivo también os voy a dejar harta moda, la primera super mega ultra línea de la descripción que ya sabéis estos va a hacer ser los malditos dioses, los más guapos, los más guays los más malditamente respetables así que si no lleváis harta moda todavía lo no tenéis en la primera línea de descripción, hay que visitar sudadellas, gorros absolutamente todo lo que queráis de un montonazo de diseños super mega guays, pedid a vuestros Padres porque es que literalmente no podéis vivir Sin una maldita cosa de harta moda Ya sabéis, yo es que siempre llevo harta moda Y estoy súper mega super contento Y tengo una súper super mega, Super mega ultra super ¿Qué deciros? Y es que Arta Contra el alien, Máximo, por fin Después de un mes, ya está la venta En todas las librerías, justamente ¡Ay, Máximo Squad! Llamar a vuestros Padres porque es un mensaje súper mega ultra Importante y les va a gustar Muchísimo, hacerme caso, os voy a dar 5 segundos 5, 4, 3 2, 1 Hola queridos padres, ¿Cómo estáis? Soy Arta Bueno, ya sabéis, yo soy el tío de la tele De los móviles, muy pesado <ríe> Yo lo siento mucho, pero vuestro hijo le gustan mucho los vlogs y las liadas que pasan en mi vida pero bueno el caso es que ya sabéis que soy un apasionado de la lectura soy un chico que desde hace muchísimo pero con muchísimo tiempo intenta fomentar absolutamente todo el tipo de lectura entre todos los niños de España y creo que es un paso muy acertado para que sobre todo los más pequeños que están acostumbrados a estar todo el día con el móvil pues también sientan un poco la necesidad de leer y el conocimiento porque leer de verdad que desarrolla el cerebro, bueno ya lo sabéis padres, que leer es una cosa súper, mega ultra importante y que poco a poco con el tiempo se está perdiendo Muchos de vosotros ya conocéis mis otros Dos libros, Arta 1 Que de verdad fue una reventada O sea, os encantó padres Y el segundo libro, Arte le ha máximo De verdad que también fue un total éxito Lo recibisteis muy bien y también, sobre todo a los niños Y a vosotros padres, os encantó, os encantó os encantó Por lo cual, hoy ha salido El tercer libro de Arta Contra el alien máximo Seguimos con los libros, seguimos fomentando La lectura entre los más pequeños Y ya más de 150.000 Niños de todo el mundo ya están leyendo Junto conmigo, junto con los libros De Arta, el libro justo acaba de estar En absolutamente todas las librerías De España, es decir Si vais a la librería más cercana de vuestra casa Ahí estará el libro, deciros que tenéis que ir Un poquito con prisa porque estoy seguro De que se va a agotar en absolutamente todos lados Porque vuestros hijos están absolutamente Todos locos, locos, locos Por conseguir y otros padres pues También quieren que sus hijos lean libros Que es lo más normal y es lo que yo intento hacer Fomentar la cultura de la lectura Entre los más peques y que no se pierda ese ámbito. Y también está en Amazon. Está en la segunda línea de la descripción. Justamente pincháis ahí donde pone Arta el libro. Y os va a llevar directamente a Amazon. Muchísimas siempre, gracias por el apoyo. Y yo sigo con el vídeo. Dai, ¿pero qué haces? No sé, ¿qué quieres tú ahora? Nada, pues no, no que te quedes esta noche. No, no me voy a quedar esta no, noche. No, no me ha mandado a Arta. No me ha mandado Arta. Simplemente te estoy diciendo, pues básicamente que te quedes esta noche. Tenemos que estar aquí. O sea, que va a venir el secuestrador no, no, no. con Ari. Sí, ¿De ¿Dónde vas? No, no. Que va a venir el secuestrador con Ari y, y literalmente eh, va aquí a, a aparecer sí. quien quiera por esta casa ¿Va a entrar a tu casa un secuestrador o qué? Que no, no, nada, no, no, es que no me voy a hacer caso, yo no soy la secuestradora, yo me quiero ir de aquí Si Ari ha dicho que nos tenemos que ir es porque nos tenemos que ir de verdad y por otro hacer lo que queráis Vale, pero es que ese mensaje a lo mejor no lo ha escrito Ari, lo ha escrito el secuestrador y Ari no, lo único eso que quieras es que la Por eso mismo, yo estaré desde fuera y ella me iré fuera a verlo, pero no estaré en la casa ¿Y si luego no está Ari? ¿Y si luego nos trae porque sabe que estáis vosotros? Bueno, y si luego sí, está Ari, ¿qué? Hay que llevársela. Pues está Ari, yo estaré fuera y podré venir a buscarla. No, no. Pero veré todo desde fuera, no desde aquí. No, sí, Saray, hay que no, llevarse. Hay que, no. hay que llevarse a Ari, hay que, que rescatarla. No podemos estar esperando a que venga un secuestrador. ¿Sabes? Hay que organizar un plan dentro de casa, hacer una emboscada. Perfecto, sí, si yo, yo también quiero salvarla. Y también quiero que esté aquí. Pero es que no me parece bien. Si he dicho que no estemos, no estemos. No tenemos que estar. Yo me iré fuera. Yo estaré viendo todo desde fuera. Bueno, sí, es que no desde, desde fuera, bien, pero ¿no? es que no tiene sentido. Tendrías que estar en casa con con harta ¿Para, para que para cerrar la puerta del secuestrador para dejarle irnos a nosotros y, y decidamos a llevar a Ari. No, hombre no vamos no la, no la puerta nos esconderemos en algún sitio en un armario en no, un, y, algún sitio mejor, mejor te digo y sin estar secuestrado y se pone a vigilar y a registrar toda la casa porque él sabía todo todos los sitios de esta casa ahora pues aún habrá que hacer algo no no quieres que te roben no, en tu qué? propia casa me da igual con tal de salvar a Ari, me da igual la casa y es que no quiero saber nada más de esta casa después de todos los problemas que me está dando bueno no, bueno Sara y yo lo único que quiero es irme de aquí haz lo que no, quieras si tú ves correcto eso me huele muy raro ¿Por qué te quieres ir tan rápido? Quiero quieres ir rápido porque quiero, eh, quiero que Ari no me vea aquí. He cogido me he preparado la mochila, me he preparado el buff. No sé a qué hora de la noche. La tarde está a caer. Tú misma, ¿Qué? yo me quedaría aquí. Si yo fuera tú, me quedaría no, aquí. No, tendréis que hacer lo mismo. Tendréis que hacer caso a lo que ha dicho Ari. Si le he dicho que no, que es que no. Algo, algo pasará algo ahí detrás. Ella está ahí ella es la que está escuchando. Podéis hacer como yo: ir a la casa de enfrente, mirarlo todo desde ahí y ver lo que pasa. Si realmente dejan a Ari, yo vendré corriendo y la salvaré. Bueno, Pero no, me la jugaré de quedarme aquí para que el secuestrador lo investigue o registre toda la casa y resulta que me ve aquí. Vale, eso era nada, chicos, llevaros a ver otra vez porque está Aquí todos no bueno, pues, yo creo ¿Ari? que lo que estoy haciendo es lo más acertado coger irme de la casa irme a vigilar fuera y si está aquí yo volveré a por Ari pero yo ari no la dejo sola y confío mucho en ella y en sus palabras si ha dicho que no tenemos que estar aquí no tenemos que estar aquí ari la conozco vale pues vete vete haz lo que te dé la gana no voy a te arrepentir no es que no me tengo que sentir mal vosotros estáis haciendo lo que ha dicho ella que no hagamos nosotros bueno, que que no yo no me voy a sentir mal yo estoy haciendo lo vale pues entonces si Ari no, no aparece será porque vosotros estabais en la casa no sí, ¿Pues sí. es así bueno o sea, como sea, yo me voy de aquí. Hacer lo que queráis. Sobre todo, sí que os te diría que si tenéis novedades, que me lo digáis. Yo de toda, todas formas estaré mirando. sea, no te vayas, pero quédate. Que no, que no, que no. Yo estaré en la casa de enfrente y lo voy a mirar todo. Voy a estar vigilando todo. Pero confío mucho en Ari. Ari es una chica muy inteligente. Lo he dicho siempre lo diré. Lo de Pañuelo creo que fue una señal ser suya. Así que yo me voy. Hacer lo que queráis. Yo, si me dejáis, estaré en contacto con vosotros y estaré mirando desde la casa. Nada, aquí enfrente, está aquí al lado. Pero por lo menos que si sí entran, que no nos vean. Creo que es lo más sensato que tenemos que hacer. No sé. Nacar, fíjame lo vale. Te has unido a la pero... barata, yo lo entiendo Y estamos todos desconfiando de todo el mundo Pero prefiero ir por libre Yo me voy, y a ver qué pasa ahí? Vos, ahí? ¿Dónde vas? esta casa, de esta casa? Si ver, ¿qué, algo... ¿qué, ¿Qué sentido dice esta loca? Pero ¿Qué, qué sentido tiene lo que dice? O sea, dice que si estamos en casa los no secuestradores sé, no van a entrar A ver, si tenemos todas las luces apagadas Si estamos escondidos no van a saber que hay nadie en casa Luego los pillaremos, les meteremos una paliza así Arte y yo y se rescataremos a Ari Y Sarai, ¿qué está haciendo? Yo creo que esto huele muy raro De repente se va ahora mismo a las 6 de la tarde Cuando han dicho que vendrán por la noche No estará yendo al punto donde está Ari para recogerla Traerla luego hasta aquí por la noche Huele muy raro, pero bueno Lo que sí que sé es que esta noche se va a resolver absolutamente todo pero Saray, ¿qué haces? ¿A dónde vas ahora? Pues me voy, yo voy a hacer lo que he dicho Ari. Ah, vale, perfecto. Si no quiere que estemos, no tenemos que estar. Vale, mira, te abro la puerta incluso. No, sí, ya pasa, veo, pasa. ya veo. No, pero es que te está yendo el momento más importante, pero bueno, vale, vale. No, no, es que no me voy, voy a dar una vuelta, a ver si voy a dar y luego volveré. Me pondré, no sé, en casa del vecino, donde sea. Vale, vale, vale, vale. Este es bastante, pero bastante raro. ¿Cómo se va a poner en la casa del vecino? Y seguro que no conocería el vecino. Uh, raro, tío. Está yendo en el momento más importante Cuando vienen los secuestradores O sea, what the maldito fuck, está yendo de verdad O sea, coge y se va, perfecto O sea, de verdad, de verdad, que algo raro Y está pasando aquí al 100% Es que algo raro, rarísimo, rarísimo Por Dios, pero bueno, vamos a esperar Hasta la noche, y por la noche vamos a intentar Hacer alguna que otra emboscada con Naka Un plan perfecto para rescatar A Ari de los secuestradores Los máximos 4 ya es de noche Ya se supone que lo único que tenemos que hacer Es esperar, esperar, esperar y Esperar, esperar, esperar, esperar, esperar absolutamente cualquier cosa que pase. Vale, vamos a quedarnos justamente por aquí. Nakar lleva una lupa, yo pues llevo mis malditos puños. Tampoco creo que pase nada, pero no. esperemos que venga Ari. O sea, vamos a tranquilizarnos, creo que lo mejor va a ser hablar con el tío este. Sí, hay que intentar hablar con él y saber información de quién es. Pero es que si es Sarai, no querrá hablar porque le reconoceremos la voz, claro, así que habrá no, que ver no, qué es. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Así que nada, nosotros nos vamos a quedar tranquilísimamente justamente por las hamacas, vigilando la entrada. Yo voy a estar desde aquí, aquí. Yo me voy a tumbar. Tranquilamente, y vamos a simplemente esperar porque no nos queda otra. Vale, mientras Arta está sentada en la maca, yo voy a ir a investigar si veo algo por aquí detrás porque la verdad es que me da un poquito de miedo y Arta está bastante tranquilo. Pero yo creo que puede aparecer el secuestrador en cualquier momento, la ¿no? verdad. Por aquí no hay nada. Veo un libro. Suena es. Vale, voy por aquí. Es que tiene que estar por aquí. Si está en abusillo, está por aquí porque es donde hay más oscuridad y donde más fácil es entrar. Porque puede entrar por aquel muro que es súper corto y por aquel de allí. Es una de las escaleras, literalmente. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, su este corredor! ¡Eh, eh, eh! ¡Por aquí, por aquí! ¡Arta! ¡Arta! ¡Arta! ¡Arta! ¡Arta! ¡Arta! ¡Hola! ¡Prendiste por ahí! ¡Prendiste vale, por vale. ahí! Está calma, por aquí, calma, calma, por las plantas. Calma, calma, cálmate, cálmate, cálmate. Vale, Scoop. Vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pues vamos a por él, vamos a por él porque seguro que ha venido por ahí. Vale, o le dejamos entrar. Hay que hacer algo. No, queremos hablar con él, pero es que imagínate que es peligroso lleva una pistola o algo, tío. ¡Gorri! ¡Qué maldita sea! ¡Maldita sea! Vale, pues vamos. ¡Sí, Tranquilo, tranquilo. Tranquilidad, tranquilo, tranquilo, tranquilo Lo más a es mantener de la tranquilidad Y que nosotros nos preocupamos por Ari Todo tranquilo, sin malos rollos sin nada. ¿eh? Tranquilidad, tranquilidad y tranquilidad Pero que harta puede estar por aquí, hay que te ¿Eh? ¡Eh, tú, tú! Ey, ¡Quieto, ¡Quieto, quieto! Tranquilo, ¿quieto, tranquilo tranquilo, quieto, tranquilo, no te vamos a hacer absolutamente quieto, nada Ven aquí, no te vamos a hacer quieto, nada Que no vamos a hacerte nada, ven aquí, ven aquí ¡Devuélveme! ¡Oh! Eh, eh, vale, eh, tiene algo tranquilo, detrás, tranquilo Vale, no te acerques tranquilo. Tranquilo. Solamente te vamos a preguntar ¿Dónde está Ari y por qué estás haciendo eso? ¿Dónde...? ¿Qué haces? ¿Qué para para, para, para, para, tranquilo. Vale, vale, puede tranquilo. tener una pila. Cuidado, vale, vale. Puede tener absolutamente cualquier. Metros, vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tío. Vamos, tranquilo. Vamos, vamos, vale, vamos. Escúchame, vale, vale, la Escúchame, pero tenemos que ir a poner, tenemos ¿Ten que ir a poner. Aunque no me no, no, no, no, no, Sea No, lo que sea. Aparte de la casa. ¿Dónde está, ¿Dónde está Ari? ¿Dónde está Ari? Déjanos entrar a la casa. Déjanos sí, bien, entrar a la casa. O, bien, o vienes o te reventamos la cabeza. Solo queremos hablar. Tranquilo. Tranquilo. ¿Dónde está Ari? Como un mudrador súper extraño de voz, tío. Vale, tranquilo. Ahora tienes la misma tua pesada. No, sé, tío, Ya por el amor Vale, tranquilo, tranquilo. Vale, vale, vale, tranquilo, tranquilo. algo detrás, Tranquilo. Vale, vale, tranquilo, tranquilo tranquilo, Que sepas que acabamos de llamar a la maldita policía. Corre. Una pirata, vamos, esto es una malita pegada, esto es una malita, pirada tierra, tierra, tierra, tierra. Vamos a el este vídeo. Vale, por cerrarse. Vale, vamos a acabar justamente el vídeo por aquí porque ha sido la verdad es que una pirada. Y Ari, ¿dónde está Ari? No lo sé, tío, pero hay que hay que vamos vale, sí. a vamos a escondernos ahora mismo. Espero que absolutamente todo el mundo le haya gustado el vídeo. Dale un pedazo de like, suscribiros a partir de canal. la perdernos gratis, pues ya a las 840 vamos a informar absolutamente cualquier tipo de cosa que pase en la maldita casa. Vamos a escondernos. Yo en Y como siempre digo, vive al máximo.